De la imitación de Cristo, por el Padre Agustino Tomás de Kempis. Libro primero. Avisos provechosos para la vida espiritual. Capítulo 12. Del provecho de las adversidades. 1. Bueno es que algunas veces nos sucedan cosas adversas, y vengan contrariedades, porque suelen atraer al hombre al corazón, hacen que se conozca desterrado, y no ponga su esperanza en cosa alguna del mundo. Bueno es que padezcamos a veces contradicciones, y que sientan de nosotros mal e imperfectamente, aunque hagamos bien, y tengamos buena intención. Estas cosas de ordinario nos ayudan a ser humildes, y nos apartan de la vanagloria. Porque entonces mejor buscamos a Dios por testigo interior, cuando por de fuera somos despreciados de los hombres, y no nos dan crédito. 2. Por eso debía uno afirmarse de tal manera en Dios que no le fuese necesario buscar muchas consolaciones humanas. Cuando el hombre de buena voluntad es atribulado, o tentado, o afligido con malos pensamientos, entonces conoce tener de Dios mayor necesidad, experimentando que sin él no puede nada bueno. Entonces se entristece, gime y llora por las miserias que padece. Entonces le es molesta la vida larga, y desea hallar la muerte para ser desatado de este cuerpo, y estar con Cristo. Entonces también conoce que no puede haber en el mundo perfecta seguridad ni cumplida paz. Y hasta aquí este aviso provechoso para la vida espiritual, del libro primero, capítulo 12, sobre el provecho de las adversidades, de la obra e imitación de Cristo, por el padre Agustino Tomás de Kempis. Enlace a descarga de la obra, disponible en la descripción del vídeo.